Hola, mi nombre es Axel Ritter y soy profesor del área de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de La Laguna. Voy a presentarles la asignatura de Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos del Máster Universitario de Ingeniería Agronómica. Este máster constituye uno de los cinco únicos másteres de la Universidad de La Laguna que son profesionalizantes. En concreto, esta titulación es la que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo. Se trata de una profesión regulada, los términos establecidos en el Real Decreto 1837-2008. Este es el que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005-36-CE del Parlamento Europeo, la cual hace referencia a las cualificaciones profesionales necesarias para desempeñar profesiones reguladas. El Máster de Ingeniería Agronómica de la Universidad de La Laguna permite formar a ingenieros superiores para el sector agrario y agroalimentario y constituye el único plan de estudios en las universidades canarias que permite formar y habilitar a estos profesionales. En planes de estudios anteriores, esta formación se adquiría cursando los estudios de segundo ciclo correspondientes a la titulación de ingeniero agrónomo. Con respecto a la asignatura, se está asignada al área de conocimiento de ingeniería agroforestal. Es de carácter obligatorio, está englobada dentro del módulo tecnología y planificación del medio rural y es una asignatura de tres créditos y de duración cuatrimestral. Entre las competencias específicas está la de adquirir conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en gestión de recursos hídricos, en concreto en hidrología, hidrodinámica, hidrometría y así como en obras e instalaciones hidráulicas. Los contenidos incluyen planificación hidrológica, sistemas de producción y reutilización de agua, medición y simulación de procesos hidrológicos y la gestión de eventos hidrológicos extremos. Los resultados de aprendizaje contemplan diversos aspectos. Conocer los medios de planificación y gestión de los recursos hídricos. Identificar y valorar los condicionantes jurídicos en la gestión de los recursos hídricos en Canarias, España y de la Unión Europea. Conocer y valorar los medios de gestión de situaciones extremas. Conocer y valorar las posibles actuaciones que tengan como fin la gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos. Desarrollar y comprender los modelos matemáticos de optimización y simulación que facilitan la toma de decisiones desde el punto de vista técnico y económico en relación a, la, a los recursos hídricos. Describir los sistemas de producción y reutilización de agua y su implicación en la gestión de la demanda de regadío. Y con respecto al ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo, esta asignatura está relacionada con el manejo en la gestión de los recursos hídricos para su uso agrario, proyectos de legalización de instalaciones, la participación en planes hidrológicos y el desarrollo de investigaciones y proyectos relacionados con los recursos hídricos. Muchas gracias.